Condominio. Presentan la sección Micondominio.com en El Solidario Consulta ahora la vecina Coromoto Reyes Elías, un vecino Sí, este, se caso, niega este caso es insólito Juancho. a la impermeabilización que fue aprobada, no firmó el contrato, entonces la pregunta Elías ¿qué opciones tenemos? Bueno, este vecino dice que como él no estuvo, que él no firmó el contrato con la empresa administradora que él, se, que él no tiene obligación de pagar, entonces han cancelado todos los vecinos, él es el único que está retrasado y no han podido cumplir con el 100% de las obligaciones con la empresa mire vecino, usted tampoco firmó el contrato con la conserje, ni el contrato Juan El Azar con la empresa administradora ni el de la renovación del mantenimiento del ascensor, ese no es un argumento válido, este vecino debe ser tratado como un moroso, es ese gasto especial, ese aporte especial reflejado en los avisos de cobro para poder proceder legalmente contra él basado, fundamentado en el artículo 14 de la ley de propiedad horizontal que le da la característica al aviso de cobro de título ejecutivo. Así que no es una razón. Traten ustedes de cumplir la obligación con la empresa, hagan un aporte entre todos los vecinos, un vecino que hace un préstamo especial, resuelvan ese asunto y procedan legal judicialmente contra el vecino que aduciendo este argumento, esta razón,